¿Por qué deberíamos votarlo? Bueno, es, eh, creo una propuesta, ¿no? No, es, no, no es solo yo, no es una, una persona, sino una propuesta de un equipo. Uh -huh. Un equipo que conforman una serie de gente, entre ellos el, el gobernador actual, sí. Rodolfo Suárez. Eh, esa propuesta uh -huh. creo que para los tiempos que vienen, que van, van a ser convulsionados... El principal tema eh, que tiene la Argentina hoy, eh, el que desor desorganiza toda la, la vida social, familiar y demás, es la inflación. Uh -huh. Esto va rumbo a un plan de estabilización económica. Uh -huh. Y ese plan de estabilización va a tener tres o cuatro meses que van a ser duros, sea el gobierno que venga. Porque este gobierno el que se va ya no quiere tomar decisiones de estabilizar. ...está pateando los temas para adelante... ...la inflación sigue... ...aumentándose... ...siguen creciendo los precios... ...devaluándose nuestra moneda... ...que sería el término técnico más claro... Eh, ...cada vez valen menos... ...un billete de mil pesos... ...o sea, devaluándose la moneda... ...ese plan de estabilización... ...va a generar... Este, una, ...una estabilidad... Eh, ...después de tres, cuatro meses... ...si se hace una cosa solvente técnicamente... ...y solvente políticamente... Y se requieren las administraciones de, de, de los gobiernos eh, pilotos de tormenta, gente con experiencia, con conocimiento, probada. Mi caso, humildemente, ya ha sido probada. Yo goberné en la provincia de Mendoza con cuatro de los años de gestión de mi periodo, tres con recesión económica sí. y solo uno con crecimiento, que fue el 2017. Y en esos cuatro años de recesión económica, la provincia estuvo muy bien administrada, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, por eso salí con, con una buena aprobación, eh, con triunfos también electorales, eh, se nos apoyó, eh, la provincia este, eh, no decayó en ninguno de sus servicios a pesar de la recesión económica. Y eso es un equipo, un concepto, el programa es ese, después tiene múltiples cosas que tienen que ver con las competencias específicas eh, provinciales, que vamos a ir desarrollando, que es lo que hicimos bien, lo que mm -hmm. no hicimos del todo bien, hay que corregir, y lo que queremos hacer a futuro en un contexto de orden macroeconómico. Si la Argentina no se ordena macroeconómicamente, eh, esto vamos a convulsiones sociales fuertes. Y si y no, si no o sea, hay un más allá orden de lo que macroeconómico. Pasa en octubre, Puede haber una convención. Una, eh convención no pero una convulsión social fuerte sí, no antes de las elecciones definitivas de las generales <ríe> no lo descarto no lo descarto, no descarto. es, el es el una pregunta yo creo que nadie lo tiene nadie tiene la bola de cristal no la tiene el gobierno que se ve bastante desorientado pero tampoco la tiene nadie de la oposición cualquiera de las opciones uh -huh. acerca de cuál es eh, cuál cuál va a ser la situación acá en el corto plazo eh, esta semana, esta, este mes diría yo, pero la última semana ha sido súper convulsionada. Absolutamente. El, el termómetro, es decir, la temperatura la da el dólar, el dólar, los distintos dólares, ¿no? Pero son un montón de cosas. Hay una, hay, hay una serie de, de aumento de, de precios eh, que lo cambian todo, ¿no? Y, y la devaluación de, de, del, del peso. Ahora, Ahora sí. ¿por qué se sostiene este gobierno? Hasta aquí porque lo apoya el sector financiero que le renueva la deuda. Yo ya lo expliqué hace en, en este programa, yo recuerdo la última vez que estuve. Diciembre. Este, hay un acuerdo entre el sector financiero de prorrogar todos los vencimientos y patearlos para adelante, pasar los pagos para adelante. Que por otra parte es entendible, ¿no? Porque está esa sí, famosa frase es, de los muertos no pagan. Es, si sí, vos me sí. cortas la yoga ahora, sí, olvídate sí, de mí. Sí, lo, lo, lo ocurre que ocurre es que por qué es que el gobierno prorroga pagos porque mantiene déficit y eh, emite dinero. Entonces, patear para adelante la deuda para hacer reformas estructurales es, eh, eh, es lo lógico sí. y es virtuoso. Pero patear para adelante y no hacer reformas estructurales es patear el problema para adelante. Las reformas estructurales tienen que ver con equilibrar gastos e ingresos. Uh -huh. El gobierno no equilibra gastos e ingresos. Eh, no, no equilibra, hay casos que son muy simbólicos que eso, se ha comprado un avión de 25 millones de dólares sí. este, por poner este, usted dirá 25 millones de dólares que es lo que son, no, no, no son tantos para un Estado eh, hoy con la escasez de dólares y demás, era el momento de comprar el avión presidencial con 27, entonces Alfredo... todas las decisiones que toman son ...agravantes de los problemas estructurales. ¿no? Lo quiero traer un segundo a Mendoza por esto que dijo cuando yo le pregunté por qué deberíamos votarlo... ...nos dice, esto es un equipo, no es solamente votar a mí. Es. Del otro lado, el nuevo frente que se ha armado, este, la Unión Mendocina, parece tenerlo usted como uno de los ejes principales. Es decir, a una, una gran cantidad de gente con Cornejo como enemigo y Cornejo hasta le diría demonizado, como... ...el eje de los males de Mendoza... ...en, en distintos términos... ...le hago dos preguntas... ...primero qué lectura hace de que... ...eso pueda darse... ...porque digamos... Es, ...es un elemento que funciona... ...ponerlo usted en el otro lado... ...y traer gente... ...les ha funcionado... ...y segundo... ...en lo personal... ...¿qué se siente que... ...a uno lo traten como... ...eje de males... ...para una provincia... <risa> ...o que lo demonicen? Eh, a ver... Eh, ...en lo personal creo que importa poco... ...es eh, solo para el ego de las personas... Eh, no personal, puedo tener una respuesta, pero creo que es una respuesta. No, no me gusta esa actitud para conmigo. Pero no importa, o sea. Acá hay no que... es que le duele, digamos. No es que le hace mella de alguna manera en términos. De algunas gentes sí, porque son cínicos, hipócritas. Eh, Está bien, pero hasta... le enoja más que le duele, entonces. Sí, sí, en algunos sí. Pero yo quisiera ir al fondo del, del punto, que es el que, el que vos perfectamente planteaste, ¿no? Pero vos mencionaste la Unión de Mendoza, Unión Mendocina, no sé cómo se llaman. Eh, ahora, todos dicen lo mismo. <ríe> el Partido Verde, el Frente sí. de Todos, que ahora se llama Frente Elegí. O sea, todos eh, le echan la culpa a, a ustedes no, no. los males. Tienen todos la misma narrativa. Y esa narrativa los, es. Los nuevos adversarios. Sí. Han asumido la narrativa del kirchnerismo, que el kirchnerismo uh -huh. dijo siempre desde el principio de mi gobierno, uh -huh. ¿no? Y desde el y del principio del gobierno de Rodolfo Suárez. La narrativa es, es siempre la misma, la misma. Eh, cuando en realidad este, todas las acusaciones que, eh, que hacen, ninguna la, la fundamentan uh -huh. eh, en casos eh, concretos. Son Ahora, acusaciones. una pregunta al, al... puntual. Voy una no, te respondo un poco lo sí, que sí. lo voy a decir. O sea, la narrativa de todos ellos es común. Eh, todos ellos tienen un enemigo común que lo personifican en mí eh, y en Cambia Mendoza. Pero esto es un proyecto más allá de mí. Eh, y lo personifican en mí, pero están divididos. Si estuviesen tan eh, eh, unidos en el diagnóstico, como lo dicen todos, estarían unidos. Pero bueno, por un lado... Están más unidos que antes o no? ¿A dónde estamos más unidos? A, a el el formado esta coalición, digo. No, o saquemos no al kirchnerismo. Pero, digo, pero no lo saquemos si compite el kirchnerismo. La... No, no, pero digo, saquemos al kirchnerismo de este análisis que el yo El verde. Se han unido eh, gente del PRO que siga de Marquis, se ha unido gente que siga de Fonso, se ha unido una parte del peronismo, una parte pero sindical, yo... una parte de la UCR. Y, y en encima, en esa... ¿Una parte de la UCR? ¿Cuál parte? De la UCR? Y eh, Daniel Orozco, Mansur ah, de Guaymallén. ok. okay. Sí, ¿No son ¿no, dirigentes... la parte de la UCR? no, no, son dirigentes que han pertenecido al Frente Cambio de Mendoza, sí, sí. que han pertenecido a la UCR, eh, pero que se han ido, ¿no? Sí, claro. Este... Pero son radicales de alma si se quiere. Sí, si pero esa, esos rótulos yo creo que al que nos está mirando, no sé si le dicen tanto, ¿no? uh -huh. Es decir, eh, eh, yo creo que eh, vos estás hablando de unión y se presentan eh, en, en, objetivamente. A ver, uh -huh. el Partido Verde es una fuerza que salió tercera en la última elección, sacó el 10% de los votos. Sí. El Frente Elegí, el kirchnerismo que ahora se llama Frente Elegí, pero Sala se llama Frente... El, este, ...se presenta... ...esto es un nuevo frente... ...que en realidad es el frente de... ...Vamos Mendocinos... ...que sacó 4% en la última elección... ...y se han agrupado algunos dirigentes... a ¿sí dice o sea, que esto es... ...Vamos Mendocinos? Yo, no, no, yo no digo peyorativamente nada... ...yo lo que estoy diciendo es que... Uh -huh. ...todos tienen la misma narrativa... Uh -huh. ...que era la del kirchnerismo anteriormente... Sí. Eh, ...contra Cornejo, contra el Frente cambia Mendoza... ...asignándole los males de, de Mendoza a los problemas de empleo, de inflación y demás, asignándose al gobierno provincial. Una cosa que no tiene ningún sustento. Bueno. El mismo, el mismo, el mismo, la misma narrativa, sin embargo, van divididos. Uh -huh. eh, ya nos metemos con eso de, de los males económicos y, y cuánto puede tener que ver Mendoza o la gestión. Porque es un tema interesante y usted lo planteó el mismo día en que se lanzó. Así usted es. dijo una frase puntual que fue... Todo lo que podía estar mejor y sea manejado por nosotros, está mejor. Lo Todo que es... es competencia de la provincia. Exacto. Pero algunos podrían decirle, bueno, no tenemos minería y era una definición del gobierno. Es cierto. Eso, por ejemplo. Sí, sí, así eh, es cierto. La explotación hidrocarburífera, ¿no podría haber hecho más este gobierno? Bueno, sí. Eh, eh, los puntos concretos es que todos los temas que tengan que ver con la economía, los principales instrumentos son de... La nación, la circulación de la moneda, uh -huh. el tipo de cambio, los principales impuestos, IVA, ganancia, bienes personales, impuestos, millones que han creado, son todos nacionales. El, los impuestos provinciales son escasísimos. Sí, pero yo le mencioné son, dos puntos y se podría mencionar, por ejemplo, salarios, que también se habla de que eso. son de los más bajos. Y eso es una competencia de la provincia a la hora de regular paritarias. Los salarios del sector público, uh -huh. pero no los salarios del sector no, no, privado. Claro claro ¿no? Hay ¿cómo mucho había, más ¿cómo ¿cómo culpar a <risa> en culpar al Estado de la <vida risa> del Bueno, y si justamente de eso se trata. mira a ver, Mendoza, eh, cualquier provincia uh -huh. no tiene competencia sobre temas de inflación y de empleo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Eh, la, la competencia en los temas de mercados uh -huh. los tiene la Nación. Por ejemplo, vos tomaste el tema hidrocarburífero. Uh -huh. Usted ¿Vos lo dijo creés, Habló de eh, no, Exactamente. Yo sostengo... Este, pero no sostengo, son datos objetivos eh, la, Las inversiones en petróleo Tienen eh, tiempo uh -huh. Cuanto más riesgosas son uh -huh. eh, Más dependen del orden macroeconómico sí. En Vaca Muerta, Neuquén Es pinchar El, el, el piso eh, eh, este, Perforar Y, y sale. sale En bueno, Mendoza es Un lugar privilegiado a nivel mundial ¿no? Exacto, un lugar privilegiado, la segunda cuenca a nivel mundial más grande. Eh, eh, perforar en Mendoza tiene un proceso de exploración, porque Mendoza ha tenido petróleo, pero se han ido agotando claro todos. Bien. ¿Qué eh, es lo que esta... están haciendo ahora? Pero usted mismo dice ¿Qué? se podría haber hecho más. Sin, sin duda se podría haber hecho mal. Pero yo... el tema es si. Las... Yo, yo quiero que focalizarlo porque vos tirás preguntas, este, eh, interrumpí el desarrollo uh -huh. y está perfecto porque lo hace más ágil. Pero déjame terminar el concepto. Por supuesto. El, el concepto es, el concepto es. En un contexto de orden macroeconómico, Mendoza puede hacer muchas cosas. Neuquén uh -huh. tiene una ventaja con respecto a Mendoza en ese mercado. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja tiene? Este, que no tiene que gastar mucho en exploración. Ahora, si hay un contexto de orden macroeconómico, en Mendoza van a venir a explorar Vaca Muerta Norte, donde se supone que no hay gas, pero sí hay petróleo de buena calidad. Uh -huh y van a perforar, van a descubrir seguramente, pero lle lleva su tiempo van a pretender retirar divisas uh -huh. van a pretender cosas que hoy no les garantizan en cambio, en Vaca Muerta hoy la perforación tiene una altísima producción Bien. que si retiran divisas de una determinada manera, si no retiran de otra entonces otra vez caemos al mismo lugar depende de la nación en el tema minero este, el principal interesado eh, en que potasio, Río Colorado, eh, este, eh, que, que extraigamos potasio en el sur, eh, debiera ser eh, un gobierno nacional que quiere dejar de gastar dólares uh -huh. porque importamos potasio uh -huh. y estamos este, eh, consumiendo nuestros dólares y necesitamos... Y en esa mina de potasio eh, eh, de que, que está en Malargüe nosotros podríamos abastecer a Mendoza y además... Eh, perdón, a Mendoza, al país. Sí, y a gran parte de la región. Eh, Mendoza consume poco potasio, claro. pero a buena parte de la pampa húmeda, uh -huh. a buena parte de del Brasil. país y de Brasil fundamentalmente Ahora, podríamos exportar e ingresar dólares. Y sí. eso puede ser muy rápido. Yo, ¿eh? yo, Ahora, yo te pregunto, en sí. el contexto macroeconómico, ¿por qué dan tantas vueltas si hay solo tres propuestas para quedarse con potasio hoy? No sé, porque, porque el es todo contexto. Muy secreto en torno a potasio. No, bueno, pero es secreto. Es secreto por eh, contractualmente, cuando se, eh, eh, se hace la, la ronda final de negociaciones, se tiene que poner en público esa información. Ni yo conozco exactamente las propuestas, así que eh, tiene un proceso, son mercados internacionales, uh -huh. va, es una inversión fuerte, traen dólares de afuera para Muy hacer eso. Sí. Ahora, yo enseguida me gustaría volver a tomar el tema minería porque... Eh, lo que está de fondo no es lo que compete a potasio, sino a la minería metalífera, ¿no? la que está prohibida por la ley que este gobierno prometió modificar y que finalmente reculó y que puede tener una, una beta en, en más largo. Pero metámonos enseguida, porque estamos en... ¿Qué le dicen no? a usted sus detractores? ¿Qué les contesta a esa usted lo llama relato, ese discurso, a ese punto de la Unión Mendocina, el kirchnerismo, el peronismo no -ca, que usted dice que no el existe? Los partidos verdes. Cuando dicen, Alfredo Cornejo quiso y quiere y logra cooptar todas las instituciones de Mendoza. Poner a sus nombres en la Oficina de Ética Pública, poner a sus nombres en el Tribunal de Cuentas. Ellos mencionan el jury de enjuiciamiento, lo cual es más difícil de, de establecer. Eh, tres de los jueces de la Suprema Corte provienen de estos gobiernos. Eh, si estoy contando bien, sí, Teresa Day, Valerio y... Dalmiro, y y Dalmiro Garay. Eh, ¿Qué les responde usted cuando les dicen, esta persona quiere bajar la barra institucional de la provincia en su favor. Eh, que es mentira, eh, es literalmente mentira, eh, y que todas eh, esas designaciones han sido en el marco de la constitución y de la ley. El avasallamiento institucional es cuando se viola la, la constitución y la ley. ¿Qué ley y qué cláusula constitucional uh -huh. se ha violado acá? Y además mezclan... ...todas las cosas y, y varias de ellas son inexactas... ...incluso las que vos relataste... Eh, ...porque si el tema es a quién designan como juez... ...acá se debería invalidar entonces a, a, a Palermo y a, a y a Daro... ...porque los designó otro gobierno... Uh -huh. ...o a Gómez porque lo designó un gobierno peronista... ...ese, claro. ese, ese, ese argumento es, es, es ridículo por donde se lo vea... A ver, eh, ...pero a ver, el presidente de la Corte Nacional... Eh, eh, Rosati, que ha demostrado ser un freno institucional, la corte al adosallamiento del fue kirchnerismo, designado Kirchner. fue designado por Kirchner, ministro de Justicia, y por Macri, ministro de la corte. Y escuchen esto, que a veces lo han olvidado, fue el intendente electo de Santa Fe, uh -huh. o sea, este, yo no de sé la que, de Santa Fe, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, yo no sé qué. ¿Qué acusación es esa cuando se han hecho los procedimientos correctos? Pero además hay bueno. falsedades como esta. El Tribunal de Cuentas, tiene cooptado el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuenta tiene una mayoría de este, funcionarios designados por el peronismo. Se vota por mayoría, uh -huh. eh, de hecho... Bueno, ellos hablan de la cúpula de Néstor Paredes, que ha sido y un, que tiene que ver, un si la cúpula radical. Pero si la cúpula no tiene más facultad que presidir las. se votan por plenario. Las resoluciones son por plenario. De hecho, por ejemplo, por ejemplo... Eh, han este, eh, dejado afuera de una sanción a, al intendente Emir Félix 3 uh -huh. este, a 1 en una votación en el Tribunal de Cuentas. No, ¿Cuánta no han gente sancionado. es ese, ese plenario? Cinco. cinco. Bien. Bien. Bien. Bien. bien, o sea que no incide en nada que esté un radical allí, porque está bien, N sí. nadie Mi duda. Decir es que yo que... los acusaría en este programa uh -huh. que lo salvaron a Félix porque los tres son de origen peronista. Uh -huh. Primero, el primero lo designó Gabrieli, es una persona, un contador que está hace muchísimo tiempo en el tribunal de, de, de cuentas que es un tipo, entiendo de origen peronista, pero bastante sí. idóneo técnicamente uh -huh. este, eh, y los, eh, los otros dos fueron designados por el gobernador Pérez y el gobernador eh, Celso Jaque eh, y, y, y, y salvaron a Emir Félix de, de, de una sanción eh, pero eh, yo, yo no entiendo ese razonamiento, pero además no entiendo la conducta de ellos no porque Desde todo lo que, claro todo lo que dicen eso es el que lo dice todo el tiempo es el kirchnerismo y el kirchnerismo ha querido siempre este último tiempo este claro último sí, tiempo. porque ellos asumen toda la son, han estado aliados ocho años con el que manipula las instituciones pero lo han descubierto ahora también este, ellos tienen que dar explicaciones de esas cosas, ¿no? Lo hemos dicho acá. Sí, tienen que dar algunas explicaciones, porque si no es tirar el boleo, vamos bueno, a estar todos... ustedes todas, también estuvieron vamos aliados a, estar, a ellos, vamos a, estar... aliados a ellos, no, no, no. a Alfonso Por eso hay. Pero, digamos. Sí, sí, sí, los que, eh, que acusan es, es, son es ellos. Es como si en una casa, este, alguien se va de la casa uh -huh. y da explicaciones, el que, eh, se, queda. El que se queda, ¿no? Este, porque da explicaciones oh, de eso en particular. Yo, yo ¿no? Cada uno te... puede explicar, pero además... Sería interesante escuchar esas explicaciones. Yo sí le quiero pedir una Por ejemplo, la, eh, la, las, eh, eh, eh, eh, sería interesante escuchar esas, esas explicaciones, este, cómo se han beneficiado uh -huh. de estar en el frente Cambia Mendoza durante todo este tiempo, porque fueron parte de esa propuesta. Eh, sería interesante escucharlo. Uh -huh. El kirchnerismo, por ejemplo, sostiene estos argumentos y ellos quieren manipular la justicia. Mire, mandaron los pliegos de los jueces que habían ganado concursos, este, y trataron solo en el Senado de la Nación el de Piedra Buena, que es la Cámara de Casación que trata todos los juicios de Santa Cruz claro. y no querían tratar no querían tratar los, ju los, los jueces de Rosario, que son los que tratan el narcotráfico, justo en el problema que tiene Rosario en el narcotráfico.